de regreso, eh, de último minuto señor director, la imagen número 8 eh, algo de que creo que no le conviene no le conviene al partido de la liberación dominicana y al candidato Gonzalo Castillo este cambio, me dicen que la directora de la campaña de Gonzalo Castillo en la provincia será la ingeniera Miledis Núñez en sustitución del senador actual candidato a senador, Amilcar Romero Ojalá alguien del partido me llame, o la misma Miledis, o el mismo ingeniero, nos llame, o el mismo senador nos llame, porque eh, queremos confirmar, en mi opinión, mi opinión, mi muy opinión, no sé si el partido, si Miledis, si el senador, creo que no es conveniente. Y le voy a decir por qué, simple. Miledis Núñez, que es una persona a la cual goza de nuestro respeto y de nuestro cariño, de hecho la tuvimos varias ocasiones cuando era candidata a la alcaldía por San Francisco de Macorís, viene de una derrota, y una aplastante derrota. Además, la forma que ella manejó su campaña no fue la mejor, principalmente con nosotros los medios. Amirka Romero es una persona que viene de tres campañas ganadas como senador. O sea, Amirka es un ganador. américa conoce, Amirka es una persona más digerible, América es una persona más llana, América es una persona que tiene más contacto tanto con el sector empresarial, tanto con el sector educativo, con las universidades, con el sector también religioso y con el sector agrícola. América es un hombre que, que, que sabe moverse y sabe manejar campañas porque él ya lo ha demostrado. Milady Núñez apenas ganó una diputación y recordemos que fue con mucha ayuda de ese momento de su partido. No es lo mismo manejar una campaña o, o dirigir eh, una campaña eh, con miras a unas elecciones presidenciales. Entiendo que el movimiento, señor director, póngame la foto, por favor, para que la gente entienda de lo que estoy hablando. Gracias. Entiendo que ese movimiento entre, eh, si es así, no lo tengo confirmado, simplemente me, me, me mandaron el mensaje por eh, WhatsApp, eh, no lo tengo confirmado por el partido, ojalá. El Partido de la Liberación Dominicana pueda confirmar si es cierto que la ingeniera Milady Núñez va a manejar la campaña de Gonzalo Castillo aquí en la provincia de Duarte. Entiendo que no sería una buena decisión. Mire, eh, lamentablemente tenemos que dar una noticia, eh, señor director, la número 5, que es la muerte del arquitecto, el joven arquitecto Julio Ángel Bonilla, eh, que falleció presuntamente según la información de un infarto es lamentable cuando un joven pierde una vida porque es el futuro, es el presente y futuro de cualquier país y en este caso aún peor cuando es un joven productivo para la sociedad este joven es un joven que no tenía mucho graduado de arquitecto y es lamentable dar esta noticia pero así es la vida eh, Veloz, ¿qué usted opina de ese movimiento entre américa y Miledis Núñez? Mira, eh, totalmente de acuerdo, no es nada estratégico por cómo fue la campaña de Miledis Núye, Núñez, específicamente eh, porque no, no ganó. Eh, entiendo que estamos a un mes justamente de las elecciones. El Partido de la Liberación Dominicana no, se le ha, no ha sido tan sencillo como en quizás o tal vez otras ocasiones, el hecho de posicionar a su candidato político. Más, sumarle, por supuesto, que estamos en medio de una crisis. También sumarle que veníamos de una crisis electoral a suspenderse las elecciones. Así que lo considero para nada estratégico. mira Núñez, que es una eh, excelente eh, mujer, no estamos dudando nunca de su capacidad. Sin embargo en términos de posicionamiento, si lo comparamos con la experiencia política que tiene Amilcar Romero, considero que no es nada estratégico y que no sería tan sumatoria comparación con el actual senador y aspirante al mismo cargo de la provincia de Duarte. Bueno, yo no había hecho ese movimiento y dejo a Amílcar Romero como eh, eh, que maneje esa campaña, porque mí lo que te digo, conoce, y ya un triunfador lleva tres periodos como senador y, y, y conoce, yo mismo, eh, además de eso, es una persona muy agradable. Eh, Miledis Núñez, la ingeniera Miledis Núñez, independientemente, como cualquier otro político, tiene su tasa de rechazo. El mismo América tiene su tasa de rechazo, pero creo que la de Miledis es más alta que la de América. Sí, es lamentable. Sí. Mira, quiero hacer una comparación. Estuve viendo, señores, eh, la gente tiene que tener un poquito más los comunicadores no se sé enseñar tanto el refajo y, y, y, y me refiero a Altagracia Salazar quien colgó un análisis válido pero hay que ser equitativo eh, el candidato eh, oficial del partido del PLD Gonzalo Castillo en su presentación ante la AIRD la asociación de industriales de la República Dominicana dentro de su exposición él decía que para dinamizar la economía dentro del sector construcción iba a construir unas eh, eh, eh, mil eh, viviendas cien eh, mil viviendas cien mil viviendas cien mil viviendas cien mil apartamentos, viviendas ella tiró unos cálculos y lamentablemente eh, por el asunto de tiempo no lo tengo, quizás el lunes podemos traerlo donde ella calculaba decía que eso era algo como imposible Realmente yo no lo veo tan imposible. Si hay la interés, hay casas que se construyen en, en, en, en, en, en dos o tres días, que son casas prehechas y ahora con los moldes y todo eso. Ajá. Además, si tú haces edificios, eh, tú puedes hacer en cualquier momento edificios eh, eh, de, de varios niveles y también eh, tener una solución. No soy ingeniero ni arquitecto, eso lo tendría que determinar. Pero yo estoy esperando que ella también saque a relucir la promesa que hizo Luis Abinader, no de 100 mil, de un millón de viviendas. Vamos a ver este video, señor director, el número 9, me parece, eh, donde Luis Abinader se compromete a, a, a construir no 100 mil, un millón. Vamos a escuchar. Lo que de asumir el poder presidencial iniciará un proyecto habitacional de un millón de viviendas para personas de limitados recursos económicos. Viviendas así haremos. Casi un millón para mejorar la, la, donde viven los dominicanos y las dominicanas. Si esa es una promesa realizada. Yo no sé si tampoco se puede hacer un millón de viviendas en cuatro años. Yo no lo sé. Por eso, si yo voy a hablar del tema de construcción de un millón o, o, o cien mil, yo busco un arquitecto, busco un ingeniero, lo invito al programa y que me digan si es posible, ¿verdad?, ¿Y qué tipo de vivienda sería que se va a construir o de apartamento? Yo no sé si Gonzalo está hablando la verdad o si Luis Abinader está hablando la verdad. Yo lo que estoy criticando es que algunos comunicadores, como eh, nuestra eh, amiga Salazar, la periodista Salazar, hace esa salvedad y, en forma de crítica y de burla, como que Gonzalo está hablando plume burro. Entonces, tenemos que, como comunicadores, respetarnos, porque se nos va a ver refajo. Yo no puedo venir aquí a criticar que Luis Abinader está prometiendo un millón de, de viviendas, hacer unos cálculos yo y decir no, que no se puede, cuando el otro candidato también está ofertando una cantidad de vivienda sumadamente, ¿verdad?, por encima. Entonces, o lo hago de los dos, como estamos haciendo ahora, como estoy haciendo yo ahora, de que yo no sé si Gonzalo tiene la razón que va a construir mil viviendas o si Luis Abinader tiene la razón que va a construir un millón de viviendas. Eso lo tiene que determinar un arquitecto, un ingeniero. Y lamentablemente no tenemos el tiempo si no hubiésemos abierto la línea para que cualquier arquitecto ingeniero nos llame y nos diga en qué tipo de material y si es posible construir mil viviendas en cuatro años o un millón de viviendas en cuatro años, como dicen estos dos candidatos, es lo que yo eh, quiero eh, mandar ese mensaje a, a la señora Salazar, una periodista muy connotada y muy respetada, pero que realmente, ¿verdad? Eh, veo a algunos periodistas como que se le ve el refajo, e inclinan la balanza, entonces se quieren vender como que son imparciales. Entonces vamos a ser más, más congruentes, vamos a tener una línea más, específica, o usted pertenece a un partido o usted es imparcial en su comentario por lo menos entonces o me ataca uno o me ataca a los dos o me lo pone una balanza porque si yo lo fuera a poner una balanza el, eh, la promesa de Gonzalo y la de Luis Abinader es más creíble la de Gonzalo que son 100 mil viviendas, si yo fuera a poner una balanza, pero reitero eso lo debe determinar un ingeniero un arquitecto, si es viable y posible en cuatro años Construir o 100 mil viviendas de Gonzalo Castillo o un millón de viviendas de Luis Abinader. Eso, eso queda eh, eh, eh, pendiente de nosotros eh, traer aquí o, o, o vía virtual un ingeniero o un arquitecto. Y usted ve lo que piensa.